¡Hola! ¡Hola! <laughs> ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! This is um, videocast number 44 for advanced speakers, so it's all in Spanish, and we're going to talk about a certain theme that I don't even know. Cynthia's chosen it. What is the theme, Cynthia? Uh, we'll see. We'll see. That's the, that's the theme. Okay. <laughs> Entonces, nos vemos en la segunda parte. Bueno, Sí, Cintia. Sí, eh, tú me has dicho que piense en un tema. Ajá. Y yo estaba pensando. Y estaba pensando en temas diferentes. Sí. Pero quería hablar de algo positivo. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, me gusta hablar de cosas positivas. Pero en especial estos días, estos meses. Sí. Mm -hmm. Porque necesitamos... Más cariño y más amor que nunca, y más positivismo que nunca. Sí. Vale. Entonces, eh, quería hablar de las cosas que nos han pasado en la vida, o que te, que te han pasado a ti en este caso. Cosas bonitas que alguien ha hecho por ti, de uh -huh. manera altruista, y cosas que tú has hecho por alguien en un momento inesperado, sin planificar, uh -huh. de manera altruista y me gustaría saber eh, cosas que te han pasado y te digo por qué porque eh, vemos bueno nosotros no pero en general eh, se ve la televisión las noticias y siempre son cosas malas sí. malas, malas, malas, malas, malas sí. ¿no? y pasan muchas cosas bonitas uh -huh. y nadie lo sabe <ríe> solo sabes lo que te pasa a ti sí. entonces quería saber qué cosas te han pasado a ti bonitas de esa manera mm, mm. pues no no me viene a la mente nada enorme no, no tiene por qué ser enorme, cosi detalles cositas que me han sí. pasado por ejemplo, yo recuerdo que, que una vez estaba en una tienda y o no tenía dinero suficiente o, pero me, me, me faltaban, no sé muy poco dinero y la persona detrás de mí me dijo, toma, toma, aquí el dinero Pero no, no, no conocía a esa persona ni nada sí. Y es como, eh, esas cosas son muy bonitas sí. Que no, no, no las esperaba sí. y, y, eh, y bueno, sí, eso También una vez, eh, cuando estaba en Marruecos Yo <risa> eh, aparqué el coche Yo fui a, al supermercado ¿Vale? Sí. Un supermercado. Aparqué el coche y entré. Y sí. cuando salí, había un montón de gente. ¿Vale? Mucho ruido, un montón de gente. Y yo, ¿qué? ¿qué ha pasado en el parking? ¿Qué ha pasado? <risa> ¿Pero preguntabas siendo inglés? ¿Los ingleses no preguntan? No, no, no. No, no. no, no, no. no. no me preguntaba. Yo, ¿Qué ha pasado? Pero a yo, mismo, no, no. yo, no, yo a, mí, a mí mismo, pero no, no decía nada. Y mucha gente ¿Y qué, qué, qué está pasando? Pues Yo había apagado mi coche Sin poner, ponerle el freno de mano ¿Vale? Oh, no, verdad. Y, el co y con el volante a la, Bueno, las la, oh, no. ruedas a la derecha ¿Qué había pasado? Pues el coche había salido de, de, Del parque ay, ay, ay. Había bajado Y había entrado Bueno, había chocado contra Un puesto de fruta ¡Ah! Oh, enfrente, que estaba enfrente de, de, del súper. ¿Vale? De hecho, no, en un puesto de. No, había chocado, sí, y luego había chocado con un coche. ¿Vale? Y había matado a cinco personas, ¿no? No, ni el burro que estaba. Bueno. Dios, Gordon. Eh, pero. Ay, ay, ay. En, en Marruecos lo que pasa es que cuando ocurre algo siempre aparece mucha, mucha gente pero no dicen nada ¿no? simplemente están ahí para pasarlo bien y observar ¿no? sí. entonces yo, que yo no hablaba francés, no hablaba Hola. árabe mi coche estaba y, yo, que, y luego el, los dueños del coche estaban ahí hablando no tenía seguro y yo no sabía qué hacer y de repente de la nada apareció un hombre súper alto el pelo canoso oh. y, y, y, y se acercó y me preguntó en inglés inglés wow. ¿Vale? yo estaba en Rabat ¿estás bien? ¿necesitas algo? tengo un móvil aquí, ¿tienes que hacer una llamada? y oh. yo, muchas gracias y me hice una llamada ¿a quién? Eh, ¿a quién llamaste? bueno, a mi mí, a mí, eh, ex y... pero y luego ver, se fue y luego se fue sin darme su nombre sin, sin, sin hablarme más como tu ex sí. sí pero eso eso tardó mucho más eh más años eh tardaba su tiempo en, en, en irse pero bueno y, y, y fue un momento de, de... En ese momento yo necesitaba ayuda. Uh -huh. y, y vino él. Oh. Fue como un, un, un ángel de la, de la guardia, ¿no? De guardia. La, guarda, de la guarda. Sí. Qué bonito. Mm. ¿Y te ha pasado algo a ti? Pues eh, sí, muchas, muchas cosas. Lo que pasa es que ahora mismo... O sea, me han pasado muchas cosas siempre de, de gente que me haya ayudado. Pero yo también, ¿eh? Yo también, siempre que, que puedo, yo ayudo. Uh -huh. Eh, a quien sea Pero recuerdo hace muy poco además Que eh, tuve que llevar El Kia El coche grande, grande Un Kia enorme a, Al taller uh -huh. Y me equivoqué de calle Y tenía que dar la vuelta y volver a salir Pero al salir Tenía que ir a la izquierda Entonces claro, el tráfico Había mucho tráfico y era como uf, No voy a salir en la vida y vino un, un hombre con su autobús. El autobús estaba ya vacío. Y el hombre pa, se pa, bebió que estaba allí parada sin poder salir. Porque nadie dejaba un, un hueco. Y paró su autobús. Claro, parando todo el tráfico de, de, detrás de él. Paró su autobús y, y salió del autobús. Y me dijo, espera, espera, espera. Ahora, sal, sal. Jo, y me pareció tan bonito. Sí. Pensé, sin ese hombre. Y luego se, le di las gracias. Se montó y se fue. Pero pensé, sin ese hombre podría haber estado allí otros cinco minutos tranquilamente, sí, sí. esperando un, un hueco. Uh -huh. ¿Sabes? Me, ha, me has hecho pensar en, en, en esos actos. de, de son, son, son momentos muy bonitos. Sí. La gente que hace esas cosas, típicamente... De, nunca tienen depresión nunca tienen problemas mentales mm. ayudar a la gente te ayuda a ti sí sí sí un montón sí y dar gracias también sí. cuando no sé en tráfico vale cuando alguien te deja pasar dar gracias o sí. hay gente que no lo hace pero a mí me parece súper bonito en Inglaterra lo hacéis mucho más sí. bueno en el norte por lo menos de, de... Gracias, por... gracias aunque tú tengas The right of way, sí. ¿vale? Aunque tú uh, tengas, da igual, pero como gracias, ¿no? Uh -huh, y me parece uh -huh. tan bonito, y si todo el mundo lo hiciera, gracias, sí. la gente iría más feliz. Te cuento, hoy, por ejemplo, en, en, en Lightspeed Spanish siempre intentamos ayudar, sí. ¿vale? Y muchísimas veces eh, nos, nos llegan emails de la gente. Sí, es y verdad. Y hoy, precisamente hoy, eh, ha llegado un email de sí. un hombre de, de nuestros suscriptores, Keith eh, Falioni. Sí. Y era un email tan bonito, dándonos las gracias y diciendo cosas muy sí. bonitas que pues, me, me, me hizo llorar un poco, pero yo, lo Un poco. Fingía eh. no, no llorar, ¿sabes? Yo, yo estaba <ríe> mojándome los, los ojos. Pero, pero esos momentos de, de, de, de un. ¿Sabes? Palabras tan honestas, tan bonitas, tan son sí. importantes en este mundo. Son muy importantes y más ahora, ¿eh? Sí. Yo creo que ahora eh, tenemos que, que ser muchísimo más amables y cariñosos con la gente porque en estos días hay, hay mucha carga negativa, ¿no? Sí. Ajá. Y, y la Ajá. gente no, no interactúa de manera normal y no, claro. no, no la gente no se ve porque no Casi sí, sí. no reconoces a la gente con una mascarilla. Sí. Y, y creo que ahora, más, más que nunca, deberíamos ser mucho más amables. Cariñosos. Y cariñosos. Sí. Y, y dar abrazos y. Pff, sí. A. A tu tiplén, como decía. A tu tiplén. A tu tiplén. A tu tiplén. Es sí. cierto, eh. Es cierto, sí. ¿Y tú has ayudado a alguien? Para terminar, has ayudado a alguien de manera altruista, si algo, un detalle de oh, ¿Alguien necesita mi ayuda? Eh, es que, ya, ya que yo hago terapia... No, pero no me refiero a terapia. No, no, pero, pero con mm -hmm. eso, esas sí. herramientas... Ah. Yo recuerdo que una vez estaba en, en, en una, una clase con un, una estudiante sí. y ella me decía, ay, no sé qué hacer, mi hija tiene una fobia y, sí. y ah, es que se, se cayó y casi se quemó el, el dormitorio porque oh. ten, tenía miedo... Eh, a las arañas ¿vale? y yo sabiendo que tenía herramientas como... yo, dije, le, le, le, bueno, <risas> si, si quieres la, la, la puedo ayudar y, y en esa sesión ella perdió la, la fobia Pe ah, lo recuerdo y, y ella me miraba como he tenido esta fobia toda la vida y, y, y fue 10 minutos pero se, se le fue y me sentía tan... Recuerdo que También... te llevaste una araña. ¿No te llevaste una araña de casa? No, no, eh, otra persona. Ah, porque recuerdo que, que cogiste, suelo cogiste una, araña sí. de, una araña de nuestra casa, que eran arañas Es que tienes que comprobarlo ¿no? después, ¿no? Pero es, es, Pero es como usar, utilizar tus, tu, tus fuertes, ¿no? Sí. Para ayudar. Sí. Bueno, bueno, no me refería ni siquiera a utilizar tus fuertes, sino simplemente a ser humano, ¿no? De... Sí. No sé, sea, alguien alguien se le cae algo al suelo y tú ayudar, o... Ese, ese tipo de ayuda tonta, pero que a, que a la gente, si todo el mundo lo hiciera... Sí. ¿Recuerdas? Hay una película que vimos hace mucho tiempo. No recuerdo el nombre. Pass it Forward, o... Ah, oh, sí, Pay it Forward. Pay, pay Forward. Sí. Y me pareció tan bonita, así que... Sí. Alguien te hacía un favor, y tú tenías que devolver el favor a tres personas. Ajá. Uh -huh. Algo, cualquier uh -huh. cosa, ¿no? Que alguien necesitase y tú pudieras Sí Y lo hacía Y pensé, joder, qué bonito Sí, lo es Sí, lo es ¿A que sí? Es lo que a veces trabajo con personas y no tienen eh, dinero para pagarme Entonces yo digo, no, no quiero cobrar nada uh -huh. Pero tú tienes que hacer un, un acto de, sí. De, sí. De, de caridad o ayudar a alguien hoy Sí, también lo he hecho yo Sí de, No me pagues, pero... Cuando sí. alguien lo necesite, ayuda. Sí, sí, sí. sí Así, bonito. con esa actitud, podríamos cambiar el mundo. Yo creo que sí. Sí. En muy, poco tiempo, además. Muy poco tiempo. Poco tiempo. Sí. Pues muy bien. Bueno, no, entonces, igual. muy bien. Me, me ha gustado el tema, Cintia. Un tema, un tema bonito. Sí, claro. Para claro. levantar los corazones. Y el ánimo. La gente y el ánimo. El ánimo. Ok, so, talking about lifting up our spirits... Uh, <laughs> has nothing to do with it. I'm just linking it. Yeah, it's a good link. That's a good link. Talking about Morocco. <laughs> yeah, talking about it. <laughs> <Ooh. Sorry. laughs> It's always a good moment to grab someone's chest, yeah? <laughs> Even in full filming. I wasn't looking. Next time I look before I go, I reach out. for <laughs> That was not my show. Yeah, reach, reach out and touch somebody's hand. I think we'll have to re reword that song <laughs> now. <laughs> well, you were talking about giving love, weren't you? Okay. Uh, we'll we're, change the yeah, world. I didn't give love. We'll change the world. You were, But, you were <laughs> looking for my heart there. <laughs> yeah. Still beating. Okay, well, I'll get round to doing this, this uh, thing. This isn't available yet. Okay. <laughs> What? Fantastic advertising. <laughs> This is my book. You can't buy it. <laughs> But okay. isn't it cute? <laughs> okay. it's not available oh. yet, and the reason for oh, that oh. is it's just in, it's in the last stages of preparation. Okay, and it's called The Road to Morocco. It's the first book in a, in a series of four books that we've produced and it's bilingual yes, and it's parallel text. So basically you've got English on this side and Spanish on this side. Okay? The book itself is a story of my experiences when I went to work in, in Rabat in, in Morocco. In, in Morocco. <laughs> Morocco. Morocco. Okay, that's how I used to say it. <laughs> See the French is still there. It's just a <laughs> trigger. <Nat. and laughs> yeah. Yeah. I just have to talk about, it and the French comes pouring out. <laughs> <laughs> but, um, dearie me, so watch out for this. We'll let you know if you are subscribed to oh, our yeah. newsletter. We don't send many newsletters out, but we do send them out when we've got something to say. Um, or if you're on the, or you've got our app, we'll let you know when it's out. Okay. So for those, it's obviously it's uh, intermediate and above. Okay. But um, but well, it isn't. The English is for anybody. Obviamente, you can read the story in English if you want. Or you can read it in Spanish. Or you can read it in Spanish and English. It's entirely mm -hmm. up to you. Mm -hmm. Yeah. So, anyway, it's, it's a, it isn't a serious book. Right? It's, it's to, you know, laughing at a, a very rotten situation. <laughs> yes. And, and yo hice la traducción y fue muy difícil. <laughs> fue muy difícil. Cynthia tengo, que, has, tengo que decir. ¿A qué sí, Gordon? Cintia me ha llamado... <laughs> ...de todo durante la traducción, ¿verdad? ¿Y cómo traduzco esto, gordo? ¿Qué es esta frase? ¿Qué quiere decir esta frase? Ok, Pero muy muy gracioso, os va a gustar. It's a fun, it's a fun book, ¿ok? A bittersweet. So, anyway, that'll be out soon. It'll be out in about a week, a week or maybe two weeks at the most, ¿ok? Ok, entonces, chicos, eso es todo. I can't believe a It's the first time First time I've ever done that Ever <laughs> On camera On camera, ok <laughs> Ok, entonces chicos Nos vamos Y nos vemos Hasta luego, adiós, adiós.